Hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les quiero compartir algunas ideas para que puedan decorar su hogar con un estilo rústico, moderno y orgánico. Esta mezcla de combinaciones está muy en tendencia y a la vez es muy fácil de llevar porque podemos utilizar lo que tenemos en casa. En este estilo de decoración se utiliza mucho la madera natural, el metal, piezas artesanales y diferentes tipos de texturas en las alfombras, cojines y cortinas. También puede agregarle plantas naturales, esto hace que la decoración luzca más fresca y acogedora. Mayormente, los colores que se llevan en este estilo de decoración son los colores neutros y el color negro. Si quieres realizar este estilo de decoración en tu hogar, solo tienes que saber mezclar la madera con algunos elementos modernos y orgánicos. También puedes realizar algunas anualidades. Esto hará que tu decoración tenga un toque personal. Aquí te dejo con algunas ideas, sigue disfrutando del video hasta el final si es de tu agrado, suscríbete, regálame un like y comparte. Muchas gracias y bendiciones.